Bien, vamos a continuar so, con las propuestas. With the Esta vez es this la LAC 2020-3, versión 4. 4. El análisis de impacto es obligatorio. Impact Invitamos a Jordi Palet. a presentar Jordi la propuesta. Present Recordemos que tiene 18 let's minutos 18 para la explicación.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 en el PDP no está explícito la obligatoriedad del análisis de impacto y los que presentamos propuestas con cierta asiduidad entendemos que es una herramienta eh, fundamental eh, porque a veces nos falta la contribución de la comunidad, nos faltan comentarios de la comunidad y en eso en cierto modo coincido con el análisis de impacto como veremos luego, pero solo en cierto modo. Eh, aunque hubiera comentarios de la comunidad, no necesariamente esos comentarios van a Reflejar la realidad que Bell está. Y por eso es importante que existan las dos cosas, evidentemente, no solamente una o solamente dos. Yo lo intento, de verdad, pero ahí.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 eh, es que los moderadores pueden pedir información adicional, análisis de impacto. ¿Okay? Eh, evidentemente, si no hay un análisis de impacto, no hay opción de pedir información adicional, con lo cual también es un poco contradictorio. ¿Cuál es el texto, por abreviar el texto eh, concreto de la propuesta? Bueno, pues lo primero es que en el apartado 3.2.1, que son las funciones de los moderadores, lo que hacemos es explicitar, que sea solicitar y recibir comentarios por parte del Estado de la ACNIC, referente a diversos aspectos de una propuesta de política adicionales a la análisis the, de impacto. A, a de, aspects de, aspects de este modo, con este texto uh, queda claro lo que acabo de decir, police, esa contraindicación policies, que, que puede entender en el PDP. Eh, adicionalmente, en, agregamos We un apartado a nuevo, a apartado 4. 4, insisto que las numeraciones son relativas, que son relativas porque son cuestiones editoriales que perfectamente editorial el staff, staff puede considerar que vayan en otro punto o con otra numeración Responsabilidades y obligaciones de la CNIC. La CNIC publicará LACNIC un análisis LACNIC de impacto an impact the de la última versión de cada propuesta, informando, obviamente, del mismo en la lista pública de políticas, tan pronto como sea posible, en un plazo razonable.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 So that's the new thing. I creo que aquí no tengo que decir uh, mucho más, la nota que acabo to de comentar, to else. no I hay think nada that's más Tengo dos diapositivas que to las voy a saltar, son de referencia respecto a A veces en los análisis de impacto se nos sometimes. dice in que un ritmo se es igual que otros. sí, hasta punto, pero la comunidad al final es la misma, con lo cual discrepa un poco de eso, pero no voy a en ello. De verdad que es terrible cambiar la diapositiva, eh. por más que apunte, Y, por último, antes de pasar al análisis de impacto, eh, ha habido, creo recordar que dos comentarios en la lista, solamente dos comentarios en la lista de esta versión, eh, Ricardo Patara y Fernando Periani, si no recuerdo mal, eh, que los voy a contestar, en algún, en algún sentido ellos coincidían en una parte, en otra no. Eh, el análisis de impacto es un input fundamental también input, para la Insisto en y esto porque lo veremos luego, que we'll se habla también de ello en el impacto, forma contradictoria analysis, eh, yes, yes, Y además, sigue siendo importante para la comunidad ese input, por supuesto para los autores, aunque no tenga input en la operación del río porque evidentemente estamos haciendo nuestras leyes, nuestras normas. Entonces, es importante que tengamos el análisis de impacto porque, como decía al principio, a veces hay cosas que la comunidad no va a ver y el staff va a estar viendo. Entonces, es importante que tengamos esos diferentes puntos de vista respecto de cualquier propuesta, y, insisto, uh, aunque no tenga uh, efecto operacional. Si una propuesta effect, fuera solamente editorial, también es bueno que haya una confirmación de que, que efectivamente es solo editorial, editorial porque a veces hay cambios editoriales que sin que nos demos cuenta pueden cambiar aspectos que pueden llegar a ser críticos. Es decir, que incluso en casos editoriales puede ser importante por lo menos un análisis de impacto que diga analysis, tan solo say, como ha ocurrido well, en la primera uh, propuesta so hoy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 ya un tiempo, some, creo que en la primera o la segunda versión de esta was, propuesta, first, hice un estudio de todos los análisis de impacto proposal, de todas I las propuestas desde 10 años atrás o algo así, years, y lo demostré. No voy a dedicar aquí el tiempo a demostrarlo nuevo, pero ahí están las listas simplemente irse los archivos, y Just se demostró que a veces había análisis de impacto que tardaban muchísimo, que nunca llegaban, o había unos plazos que no eran lógicos, que propuestas más sencillas se demoraban más análisis de impacto que propuestas, uh, propuestas uh, más complejas, es decir, que uh, de alguna uh, manera necesitamos ordenar Eso es lo que intenta buscar esta propuesta. Como dije antes, aunque uh, no es lo ideal, desafortunadamente la comunidad y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 Lack y desafortunadamente, nos guste o no, muchas veces esa like contribución, not, often, y ahí están las respuestas de los dos que han opinado en esta misma propuesta, por ejemplo, esa opinión solo se genera cuando se publica el análisis de Que está mal, bueno, pero no podemos it's obligar a la comunidad a contribuir, que a lo mejor debería la membresía plantearse que debe de ser parte de sus obligaciones contribuir. No digo que no, pero a la comunidad no se le puede obligar. Y a las pruebas me remito. The, the son cosas objetivas, no, no no me estoy inventando nada y ahí está el, el análisis off, que se puede hacer de, de múltiples propuestas en, en muchos años. Con eso, uh, Mariela, estoy haciendo casi de moderador, llamando a Muchas así. gracias Jordi por moderar. The Mucha, the chair of muchas of the gracias session. Jordi, ahora invitamos for a Mariela Rocha del Estado de para presentar el análisis de impacto análisis. Gracias. <laughs> Bueno, entonces los comentarios so del staff para la que publicamos el análisis impacto de impacto de esta propuesta, el primer so, comentario es que LACNIC, por supuesto, que considera que el análisis de impacto es una herramienta útil, eh, e, aporta, aporta insumos adicionales para la discusión, sin embargo, los moderadores de la comunidad pueden, de hecho, es deseable que suceda, comenzar la discusión de cada propuesta aún cuando el análisis de impacto no es eh, disponible. Eh, el otro comentario, el número dos. Eh, así como decimos que el análisis de impacto es relevante, no consideramos relevante en un proceso lugar, no de discusión donde no solo, solo el autor y el ACNI participan sin la participación de la comunidad. El otro comentario, el número tres, es que, bueno, eh, lo hemos manifestado en otros análisis de impacto, hacemos un máximo esfuerzo para siempre, para ver cuando publicamos, verter el análisis de impacto, hacerlo en forma lo más completa posible. Sin embargo, puede haber información adicional de diferentes fuentes que vamos a recabar luego de publicado el análisis de impacto, y entonces... Este si consideramos que esa información si es relevante compartir, la actualizaremos el análisis de impacto publicado o bien simplemente compartiendo la información en el foro o en la lista o si no, anunciando la lista que el, form, o el análisis de impacto ha sido actualizado. Nuestras recomendaciones son la primera es sustituir en el primer párrafo de la propuesta el texto que dice de la última versión de cada propuesta, lo explicaba recién Jordi. Sustituirlo por de la primera versión de cada propuesta, aún y cuando no haya discusión de la comunidad. O sea, si no, hay, no esperar la discusión de la comunidad para la primera versión del análisis de, de, de impacto.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 El impacto que esto representa en el, el, sistema, de en el sistema de registro y otros sistemas del ACNI de es en caso de que se apruebe esta si propuesta, propuesta. No representaría un impacto aplicado, alguno en los sistemas, pero sí en los tiempos que son dedicados a la operatoria, sistemas, la operatoria diaria por parte de Estado. Y Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Mariela. Eh... ¿Por dónde tenés análisis del análisis de impacto del yes. mini impacto? Respuestas al análisis de análisis de impacto, sí. Impact analysis, analysis yes, sure. Bueno, mientras publican la la diapositiva. So we'll wait for the slide to be on Bien. Bien. Eh, respondiendo al primer punto so de, de la CNIC, que considera que la análisis de impacto es una herramienta next, útil, etcétera, um, etcétera.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 eh, el, el, las objeciones que levantábamos en análisis resolved, de impacto puede ser suficiente. That, es decir, opinion, en ningún caso la propuesta, propuesta se está detallando cómo debe de ser esa análisis de impacto.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 Eh, hacemos nuestro máximo esfuerzo pues of sí course. concurro yes, I mean, es razonable y deseable que así sea y la propuesta de nuevo no lo modifica de hecho eh, como I en otras, otras ocasiones he, he hecho yo felicito al staff, staff especialmente en esta ocasión que hemos tenido análisis de impacto de absolutamente uh, todas, las impact propuestas propuestas, uh, todas las propuestas hay una de las propuestas que presentamos hoy que hasta la segunda versión y después de pasar un año y medio no hemos tenido análisis de impacto porque el staff consideraba que la comunidad no estaba contribuyendo a pesar de de que cuando se presentó no la, la primera versión, y ahí está el vídeo, el director ejecutivo dijo que se prepararía el análisis de impacto. Ya tenemos un año y medio y no lo hemos tenido, they tenido they prácticamente hasta ahora. Entonces, no, no es una queja, no es un reclamo. Lo que estoy diciendo es que precisamente tenemos que evitar esas situaciones y que esos inputs los tengamos lo antes posible. Y con esto, eh, así, había algunos comentarios más del análisis de impacto y básicamente decir que en base a las respuestas que acabo de dar y las recomendaciones, eh,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 algo objetivo. No, en esta propuesta los moderadores consideran que sí, aunque su criterio pueda ser muy bueno y en esta consideran que no, porque eso es objetivo. Debe de ser algo absolutamente objetivo. Eh, la función de, de, de, la modera, de, de los moderadores, valga la redundancia, es la moderación y la determinación del consenso, pero no influenciar en cómo el PDP afecta a unas u otras propuestas de una manera subjetiva, por mucho que se haga de buena fe. No estoy diciendo que se haga para, para molestar a unos autores u otras o unas propuestas en absoluto. Lo que estoy diciendo es que, aunque no se quiera, eso no puede ser subjetivo. Y con eso he terminado. Muchas gracias Jordi. Eh, bien, ahora iniciamos el tiempo de discusión, porque los, por lo que los invitamos a compartir sus dudas, opiniones, comentarios, aquí en los micrófonos, en la casilla Q&A, recuerden en Zoom, no por el chat, sino por el Q&A, o levantando la mano en el Zoom, tenemos a Gracias esos Roles de LACNIC, eh, si me invita Jordi al baile, pues no eh, Efectivamente, eso fue lo que dije no, en esa ocasión, porque nosotros asumíamos que iba a haber comentarios. The y lo que eh, dijimos en el análisis de impacto, so in parece inútil impact generar una conversación interna, una conversación con los RIS, una conversación con los una propuesta que claramente a la comunidad no le interesa. Podemos estar en desacuerdo so respecto a esa interpretación. El dice que es muy buena, la comunidad no dice nada, nosotros decimos que no haya comentarios, no, no parece sensato not. dedicarle recursos it's a una conversación que no tiene mucho sentido. Pero decimos capaz que, capaz, que capaz de sentido. Podemos But estarnos equivocando. ¿Por qué no dejamos que los moderadores so que tienen un rol más neutral en todo esto, esto nos lo pidan? Y por supuesto, cada vez que nos lo pidan, efectivamente, efectivamente so. eh, lo tendremos And que hacer. Lo que nosotros decimos es, estamos de acuerdo con el autor y que tenemos que hacer un análisis de impacto en las nuevas versiones a partir de ahora, quizá porque eso puede aumentar la discusión. A partir de ahí, me parece que sí tenemos que estar muy atentos de que si la comunidad no reacciona, es justamente no quiere que le dediquemos react, tiempo a todo esto y no que escuchar to eso de manera to eh, bastante y creo que es algo que debemos prestar atención Vamos a ver, bajo mi punto de vista, I, I think, eh, aunque entiendo que, y comparto eh, algunos de los aspectos que mencionas, the, el problema es que muchas veces sharing, de, desde los reels y no hablo solo del acne, no se ve todo lo que la comunidad piensa y más incluso la membresía.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 decir en 22 años. Es decir, por mucho que los clientes, los miembros de la CNIC vean que tienen problemas, muchas veces no llegan a la CNIC. Es decir, yo no estoy preparando propuestas por capricho, te lo puedo garantizar. Tú eres el principal defensor, Jordi, de que lo que sucede en el forum y usted es el defensor de lo que se puede considerar para las propuestas. Si efectivamente eso está, queremos verlo. Porque utilizas mucho ese argumento y la verdad se debilita mucho. Cuando eres el único que plantea estas cosas, que uh, I mean, eh, Guillermo Vilas, acá. Vilas. Qué, qué lindo estar. Es muy bueno estar aquí. Es muy bueno estar aquí. Es muy bueno estar aquí. Eh, primero que nada, chair. contarle a la comunidad de que, vamos a empezar por el principio, yo no I estoy mean, de I acuerdo con la propuesta. Eh, with nunca lo puedo decir so eh, para le quería contar a la comunidad y los moradores tenemos eh, una estrecha comunicación con el staff no estamos esperando a que salga el sin impacto staff, tenemos reuniones, impact reuniones bastante seguidas eh, de la misma manera el staff siempre está disponible para responder en la lista de correo cuando la gente se acerca acercar yes, a ellos o sea, creo que no, no hubo caso alguno en donde se pidió algún tipo información al staff y no ha sido respondido entonces quería primero que nada garantizarles de la interacción and the to answer, en el so to entre RIR uh, en general uh, los moderadores uh, es prácticamente uh, instantáneos. Uh, uh, entonces uh, me parece uh, bastante uh, válido que uh, dentro de todas uh, esas conversaciones y son so exista esta posibilidad de decir bueno, necesito que le pongan un poquito más de pila we, a esto the, o que necesito la información para poder entender mejor en qué afecta esta propuesta eso por un lado y Después, bueno, and nada, then, finalmente quería decir de que es muy complicado it, el uh, tema de la no discusión. -discusión de es, es muy de complicado, porque la, la, la definición de consenso uh, ya es complicada de por uh, sí y al no haber este, discusión there, con no la gente más difícil. It it Entonces, me parece también bastante so sensato de no tener que activar un montón de procedimientos. Trigger trigger de, eh, porque conociendo un poco el otro lado well, del mostrador, todo lo que generó un análisis de impacto, no me parece or, uh, razonable an cuando hay eh, algunas uh, propuestas, ahora sí lo puedo decir, hablando con la comunidad, la mayoría de la gente, por no decir toda la gente el levanta para Entonces, no me parece solo porque hay una propuesta y, que no tiene discusión no, no por capricho sino porque evidentemente no es relevante but, para, but para la gente al menos que está involucrada en el proceso. Ariel, dos, dos comentarios relativamente, relativamente rápidos. Quick. El primero es que yo he intentado y lo podrán confirmar los moderadores aquí presentes que se activara un análisis de impacto it, después de intentar conseguir el análisis de impacto por parte del staff durante un año y los moderadores me han respondido que no podían. Segundo punto. That they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 ejercicio estadístico si quieres, luego nos sentamos y lo hacemos, que cada vez que se publican análisis de impacto es cuando se tienen respuestas de la comunidad. Entonces, me remito a los hechos, como he dicho antes. Gracias. Hola, Ricardo Patara. Eh, solamente para esforzar eh, aquí el, la postura en, en la lista, se encuentra en el texto. Entiendo eh, la necesidad, la utilidad del análisis de impact, an impacto, pero no creo However, que sea necesario esa propuesta. El nombre the ya in lo indica. Es un análisis de un posible impacto si esa propuesta se convierte en una política. A a hay que avaliar, evaluar so si esa propuesta, una vez implementado, tiene algún impacto, sea de costo, sea de operación, lo que sea. Entonces, para so, that eso, that hay day, que tener la discusión primero de la comunidad para ver si hay interés en eso. Si no avanza, si no hay interés, si no hay discusión, si se rechaza. No es necesario en ese impacto, porque es la la propuesta en ese momento, de acuerdo con lo que se considera la, la, la, la comunidad, no va a avanzar. Es un ejemplo. Puede ser que en el futuro, con los ajustes, con los comentarios de la, la, la, la, propuesta, la propuesta, se cambie y se haga más. Interés. Y ahí, bien otros comentarios, no sé es qué pensé ahora, ¿qué utilidad tendría, por ejemplo, un análisis de impacto que se, se publique en la lista, pasa... Todo el tiempo esperado la discusión, You're no hay discusión ninguna no qué sirvió. O sea, se avanza porque en análisis de Pacto si decía algo eh, so en contra o apuntaba analysis, a un criterio no muy deseable. Uh, yo pienso que la forma como está funciona. Capaz que no de acuerdo con lo que esperas tú sería el impacto, pero estoy en contra que sea el que fomenta la discusión. El proceso es de la comunidad. La comunidad tiene que ser motivada finally, comment, that that de alguna otra forma como comentar, a discutir. Y finalmente, un comentario. No sé que estamos acá hablando de la comunidad pero Comentar un ejemplo que hay en RIP, Pero, RIP la, la análisis ejemplo, de impacto RIP, es necesario impacto para que se avance a una otra instancia del de proceso. Instancia proceso. Es. La comunidad de cultura, la, la comunidad tiene que discutir. That. Eh, apoyo de la comunidad en aquella que propuesta para que avance for, a un otro estágio, uh, uh, de, de, de uh, proceso. Uh, ahí, sí viene Creo que debe ser así. Debemos buscar una forma uh, de que la comunidad it, participe it más uh, uh, y que el análisis de impacto esa función. Uh, uh, si aprobada, uh, ¿cuál uh, impacto uh, tiene? Ricardo, muchas gracias. En un uh, mundo ideal, uh, tendríamos comentarios de todos los participantes de la I comunidad o de muchos community. de ellos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 más diversa, mucho más amplia. Insisto y me remito a los hechos. Cuando quieras nos sentamos y hacemos estadísticas. Cuando se publican análisis de impacto suele haber, casi siempre diría que en el 99,9% de, de las veces suele haber respuestas de la comunidad no antes. Tus propias respuestas vienen muchas veces después de la análisis de impacto. Son hechos. De verdad, lo podemos, podemos hacer unas estadísticas de ello y, y presentarlas si hace falta. Gracias. Raúl voy a, Raúl eh, estoy I'm participando lo lo que dijo Ariel I de, de representar a representar a gente que no podemos decir <laughs> <who it is. laughs> That eh, está avanzando como comediante uh, eh, comedian. eh, Now, creo que un poco I think Ricardo ya explicó no, no, no, hay mucho más para agregar issues, me, me, me parece que los análisis de impacto son importantes en su debido momento me parece que hay que apelar al del, to professionalism del de, de la of NIC. y si no cumplen con las team. cosas que tiene If que hacer, deberemos reclamarle después. To, uh, me parece que ya prever todas las cosas, claim. obligar, a But, uh, hacer mandatorias, uh, me parece un exceso de regulación de que, no, que no precisamos. No y, y, y, y sí I estoy de acuerdo también de que una, un análisis de impacto temprano puede direccionar la discusión, marcar, hacer que se enfoque la discusión solamente en los puntos que se incluyeron en ese análisis. Así que hay que dar lugar a la creatividad la, la, the la de la gente que discuta desde sus propias perspectivas, por supuesto, si no se puede avanzar o aprobar una política sin saber cuáles son cuál la, la, la, la, la, las consecuencias que producirá de punto de vista operativo y incluso puede ser hasta legal. Me uh, es un exceso, no hay necesidad de hacer But que Creo que son importantes, creo que estamos de acuerdo en lo que es importante, que es que es importante. Hacerlo obligatorio. No es Raúl, a las pruebas me remito. Eh, me ha costado un año y medio, diría, así a ojo, conseguir un análisis de impacto. Primero, es decir, no digo que el staff no cumpla. Está dando razón, el único que has hecho es reclamar por eso. Creo que el staff ha mejorado en eso. Entonces, eso es lo que creo que hay que hacer. Que si no se producen esas cosas, debemos exigirle todo. Y si es algo importante, no dudes que vas a tener eco en tu reclamo y que mucha gente va a apoyar. En, este, en exigir la responsabilidades y si no ha habido suficiente equipo no que es importante ahí es donde discrepo la definición de consenso la definición de consenso escuchemos el número uno muchos bueno respondo también porque discussion. sí eh, y después tenemos... so, Jordi, olvidé olvidé comentarles este tema yes, también a, antes a Ricardo. La, Ricardo. la definición de consenso, consenso insisto, insist, nos dice que de lo que se trata es de buscar objeciones y resolverlas, no de buscar apoyos. Vamos, si que... Douglas, por favor, así, yes? Salvo que Douglas, Douglas quiera Douglas Douglas que uh, le hable. Hola, oh, perdón. Uh, I'm si Douglas. Douglas mira, from sí. Lo que tenemos acá es que veo primero o la galería, sí, es exactamente first, eso. Ah, tenemos análisis de impacto chicken. para tener contribuciones so de la comunidad. It, tenemos una contribución de, impact de con la comunidad it para it tener análisis de impacto. Es exactamente eso que estamos discutiendo This acá. Exactly sí, así que quiere hablar it. sobre so, eso. Now, y los dos lados hay alguna fundamentación. Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer un jantar hoy o semana que viene. Y pido Mariela, por favor. Reserve Let's un hotel, uh, a reserve Next el week, buffet, uh, hasta la Mariela reserva de la compra de la carne completo. y ni va a levantar Es un esfuerzo muy grande para nada, correcto? Ah, uh, al a lo, a, a lo contrario, so se a, yo digo vamos a hacer una, un and jantar y lo que yo imagino dinner, solo necesitaremos we'll hacer alguna compra e, y, y yo doy una I pequeña experiencia de lo que puede hacer. la dificultad may. de hacer los jantar so uh, dinner, e, entonces eso motivará we'll a por ejemplo María a decir for instance, no, no no podrá porque aquel hotel no estará disponible y entonces la masa crítica de los se acontecerá. Uh, Entonces, eh, well, es uh, uh, uh, sinceramente, no, me, en este momento me pongo contra, so no, a su política, pero uh, creo que it tiene it sentido. No sé, y como sugerencia, es que los proponentes that, uh, de, de las políticas hacen policy, una pequeña imperencia. Uh, de, que, de, de, lo que, de lo que lo seguía el impacto. Ciertamente no tendrán la misma capacidad, no estarán sobre el mismo punto de vista del estado Ciertamente no, porque esa es la función del pero, pero eso podrá hacer que más personas puedan eh, participar más activamente. Gracias. Douglas, muchas gracias. Una, una observación muy, muy sencilla. Una de las cosas que yo he comentado antes es que la propuesta no está exigiendo ¿Cómo debe ser el análisis de impacto? He llegado a decir que si se manda un email a la lista con esos puntos, digamos, de discusión inicial del análisis de impacto, puede ser suficiente. La propuesta no está dictando cómo de completo debe de ser el análisis de impacto, ni mucho menos. Práctico, ¿no? Si usted hace un análisis de impacto en el email siguiente, yo pienso que eso no debería hacer impacto, por no, yeah. no, uh, difícil. Uh, yo, uh, que no tiene análisis de No, más interesa. No interesa. Si no hay análisis de impacto y la gente no, uh, no da yeah, oh. feedback, es porque no están interesados. Laura. Hola. Hola. Buenos días a todos. A la Laura Capan. La I belong to Quiero hacer dos comentarios. El primer comentario sobre... Lo que uh, acaba un de decir Raúl, que ha ido evolucionando. El análisis de impacto ha ido evolucionando y hace ya, a decir, tres eventos para atrás. Es un ejercicio que estamos haciendo ordenadamente. Este, uh, uh, el, el Jordi se está in refiriendo a una propuesta de política que se presentó en el foro public, de octubre del año pasado, en la cual, como él menciona, October, eh, presentamos un análisis diferente. Justamente, se está contradiciendo lo que acaba de decir. Bueno, sea un mail a la lista, que sea este, un punteo de temas. Efectivamente, eso fue lo que hicimos. hicimos un análisis, de ese análisis levantamos riesgos y situaciones que nosotros consideramos que la comunidad debería al menos eh, visibilizar y lo presentamos, presentamos un punteo de los temas que sondábamos que podían llegar a riesgo para que justamente también se disparara esa conversación que tanto buscamos. The no, eh, the no, no, So, we received one single comment. Y así fue. That was it. Entonces, me so, parece que está bueno aclararlo porque quizás que personas acá que tampoco necesitaban en ese foro, lo recuerdan, porque ese se hizo. Y No quiero entrar en una larga discusión. Es más, tuvimos una conference call respecto de esa diapositiva que tenía tres puntos. Totalmente de acuerdo. Me insististeis en que no había respuesta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 impacto sea el contenido que sea. O sea, yo creo que estamos de acuerdo, pero eh, capaz que el hecho de que no se llame análisis de impacto cambia la situación respecto de la contribución o la falta de contribución de la comunidad. Nos quedan dos minutos para que entre el mundo. Así que pasara un minuto, eh. Comprendo la preocupación I understand de pauta de comentarios y todo, pero no estoy de acuerdo Now, however, que sea que se utilice el análisis de impacto impact como el motivador, be used es as ¿No? y, si, y si yo y algo parecido uh, en que solamente después I de un análisis de impacto, no si si me acuerdo si fue una coincidencia, si fui motivado, es mal. No estoy de acuerdo con el análisis de impacto. Yo otro. Ricardo, rápidamente, uh, capaz uh, que me he enfocado mucho en eso much on that, por contestaros a los que estáis argumentando esto, pero no es la única razón. He dicho al principio que el análisis de impacto es importante para la comunidad, para los autores, incluso para los moderadores, para ver... ¿Qué objeciones realmente son relevantes chairs, y cuáles Ariel Cortito, 30, 30, 30 segundos. El análisis impacto a los moderadores lo obtienen uh, en de primer momento. Uh, si uh, quieren, uh, si uh, lo necesitan, lo piden, band, levantan el teléfono y lo need it, the and idea de nuevo es eh, pasamos de una propuesta, uh -huh. idea, again, is, we we a versión 1, donde había que haber un análisis impacto, con tiempo, con un montón de cosas muy duras. Ahora estamos en la versión 4, discutiendo lo mismo, en la versión 4, no es impacto que ser impact un correo, o es sea, que lo estamos diciendo prácticamente an a an nada. Dejemos de perder nothing, tiempo con so esta so let's esta let's not waste Vamos con our the time siguiente. So let's go to the next. Thank you. Cuando Jordi, os pida de nuevo el análisis de impacto, an impact entonces, ¿qué ocurre? Again? ¿Me well, well, vais a contestar igual you que no podéis pedirlo? Request request <risa> bueno, eh, muchas gracias Jordi. Jordi. Vamos a medir la temperatura de la sala. Les recordamos nuevamente la herramienta que Zoom. Probablemente les diga que deben votar. No es un voto, sino que sondeamos o medimos la temperatura vote, de la sala. El voting. resultado de la encuesta nos indica We're que una propuesta pase a consenso. No. El consenso se evalúa the con los comentarios del foro y de la lista, y de ninguna manera esto debe ser with considerado como un proceso de votación. Vamos a pasar. Vamos a proceder al sondeo de la sala. Va a ayudar el staff de la CNIC. Levanten la mano los que estén a favor de esta propuesta. favor Bueno, muchas gracias. Pueden bajarla. Levanten por favor la mano los que estén en contra Muchas gracias nuevamente y finalmente finally, los que se abstienen a comentar sobre esta propuesta. Well, Muchísimas Thank gracias. You. Bien, eh, el Paul salió. Bien? Bien, la propuesta LAC 2023, 20, so 20, versión 4, en análisis de impactos obligatorios, impact cumple sus ocho semanas de difusión, día 8, 8 de noviembre discussion. de 2022. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso, por lo que los invitamos a seguir su en la lista de políticas. Todo, por los que levantaron la mano en contra, eh, sería bueno que escriban, por los que que cambian su idea y están a favor.